de Imaginación La Media. Bonito día para salir y comprar mercancía. Tal vez es buena idea que lo haga, pero a dónde iría, no lo sé. Lo mejor sería hacerlo y ver después hacia dónde me lleva la mente. Junto a mis pies me llego hasta el bulevar a ver cómo está la cosa. Aprovecho de ver ropa y vaina lujosa. Pero mientras mi mirada entend y reposan, escucho un la orden de una voz hermosa. Volteo, me digo wow. Blanquito ojo y un cabello que puedo decir ondulado. De verdad que me ha bloqueado, no sé qué me ha pasado. Por lo menos por gaguear una sonrisa le he sacado sonrío. Le digo disculpa, puedo hacerte una pregunta. Respondió, por supuesto, claro, pregunta. Con mi ser en llama y mi mente en una jungla, logré preguntarle cosas que, que no había hecho nunca. No, no, esto puede suceder y no hay que verlo para creer, porque a muchos ha pasado. Muchos ha pasado, ha pasado No, no, esto puede suceder y no hay que verlo para creer Porque a muchos ha pasado Porque a muchos ha pasado, ha pasado Todo lo disimulé como un galán y por saberla llevar no le caí nunca mal Me habló de las Jordan que más se suelen llevar y me habló de su horario algo que me pareció genial me decía precio mientras me las mostraba me agradaba su trato y creo que se me notaba la felicidad se me reflejaba por el tan bonito tono en que esa mujer me hablaba de tanto ver zapatos por fin me decidí le dije trae este modelo en una talla para mí después de traerla la hice reír porque hizo un pase baile cuando me las medí Tal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 porque a muchos ha pasado, ha pasado. Mientras que estoy pagando, la sigo viendo y no sé cómo se llama, ni por qué esto siento. Ella sigue su trabajo siempre sonriendo y yo disimulando el fuego que se está expandiendo. Y cuando casi termino de pagar, me viene una idea que esto lo puede cambiar. Como es casi mediodía, la podría invitar a almorzar. Creo que así sí la podría conquistar eso lo pienso mientras le imagino riendo conmigo y hablando todo el camino conversando de sus gustos personales sus lugares favoritos especial y cosas de sus familiares y cuando por fin doy un paso a hablarle escucho un mira gaby quien por fin no llegó tarde extrañado veo como mi bella va al instante a besar a aquel desconocido que estaba delante no no esto puede suceder y no hay que verlo para creer porque a muchos ha pasado